Tutorial sobre eh, la base de datos Springer Protocols. Introducción. Los protocolos son eh, conjuntos de instrucciones para ejecutar paso a paso una técnica de laboratorio eh, con la eh, idea de permitir eh, su reproducibilidad. Son, por tanto, eh, cruciales para los investigadores de laboratorio. Además, un protocolo es algo distinto de un artículo de revista, ya que, por ejemplo, incluye lo que se conoce como experimental workflow, o sea, todo el trabajo de, de, de flujo del experimento. ...y por tanto, pues incluye información sobre los materiales, métodos, notas y referencias... Eh, ...en las que se han basado para llevar a cabo el experimento. Contenido. ¿Qué es Springer Protocols? Es una base de datos que incluye más de 50.000 protocolos reprodu reproducibles... ...en biomedicina y ciencias de la vida... Actualmente, además, se encuentra bajo una nueva plataforma que se conoce como Springer Nature Experiments y que incluye, además, los Nature Protocols y los Nature Methods. En cuanto a la cobertura cronológica, esta base de datos comienza en el año 1981 cubre eh, los, eh, la, las colecciones de libros o book series de Springer que se conocen con el nombre de Methods Inc. y que son unas seis en total. Estas colecciones abarcan unas 15 áreas. Por ejemplo, para el área de la ecología pues existen unos 773 protocolos. Esta base de datos incluye además también 64 vídeos y eh, se actualiza eh, al año con unos nuevos, eh, nuevos 3.000 eh, protocolos. Acceso y consulta a la base de datos. Como ya hemos comentado, eh, podemos acceder a Springer Protocols desde eh, este otro portal que se conoce con el nombre de Springer Experiments. Aunque en nuestro tutorial vamos a acceder desde la página principal de Springer Link. Ahí veremos cómo seleccionamos los protocolos y accedemos a más de 55.000. ...veremos que estos protocolos se pueden consultar... ...por disciplinas, por subdisciplinas... ...y por la lengua... ...que en este caso están todos en inglés. A continuación vamos a iniciar... ...la parte demo de este tutorial... ...y vamos a ver ejemplos de búsqueda... ...y detalles de cuando accedemos... ...a un protocolo concreto, o sea, toda la información que podremos encontrar en el texto completo de nuestro registro. Comenzamos a partir de este momento la demo. Vamos ahora a ver cómo realizar una búsqueda en la base de datos de Springer Protocols. Para ello vamos a partir de la página principal de Springer Links. Si nos vamos hacia abajo, aquí tenemos todos los recursos que incluye y damos a Protocols, seleccionamos Protocolos y aquí vemos pues, que hay unos 55.826. Como podemos ver, eh, ya tenemos seleccionado el tipo de contenido, vemos aquí las disciplinas, o sea, protocolos por disciplina, por subdisciplina y la lengua que, como vemos, solo están en español. Vale, ahora vamos a hacer una, una búsqueda. Eh, podríamos realizar la búsqueda en esta cajetilla simple eh, o aquí tenemos las opciones de la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada, pues únicamente lo que tenemos son distintos campos de búsqueda para buscar por frase exacta, por al menos una de las palabras, etcétera, Y podemos directamente ya, pues por ejemplo, eh, mostrar un, un rango de años um, de, de publicación. Pues nosotros de dos maneras vamos a irnos hacia atrás aquí, y vamos a buscar en esta cajetilla. Eh, aquí ya podríamos buscar, por ejemplo, también por frase exacta, entrecomillando. Vamos a hacer, eh, por ejemplo, una búsqueda eh, que sea eh, Christ eh, and Sirna con el operador booleano. Damos a buscar. ¿Vale? Y aquí pues recuperamos 96 protocolos, por ejemplo, podemos ver que hay 6 pues, de la química, podríamos verlo, podríamos quitar el filtro y volver a los 96 resultados. Podemos ordenarlos, bueno, aparecen por relevancia, pero puedo ordenarlo, pues los más recientes o los más antiguos y puedo también aquí ver por, por fecha de publicación y quedarme pues solamente con unos determinados años igualmente vamos a hacer vamos a hacer otra búsqueda damos aquí a new search eh, vale vamos otra vez a seleccionar los protocolos porque nos los ha quitado vale y aquí pues, podríamos buscar por ejemplo Hacemos una búsqueda, una estrategia de búsqueda más compleja, como por ejemplo eh, Metagenomics, and y ahora aquí abrimos paréntesis y ponemos Bana or eh, DSRNA, y hacemos una búsqueda un poquito más compleja. Le damos a buscar. ¿Vale? y de los 55.000 protocolos recuperamos 11 eh, aquí los tenemos por disciplinas, grandes áreas y por subdisciplinas esto sería más o menos la, bueno, la forma de, de buscar y de ordenar los resultados y ahora vamos a ver bueno, nosotros aquí eh, tenemos el título del, del protocolo, esto sería una representación abreviada de cada protocolo, aquí lo podemos descargar el PDF o eh, ver protocolo. También, bueno, si le damos a clic aquí en el título, pues veríamos eh, el, todo el protocolo ¿vale? y todos los campos que incluye el texto completo que vamos a explicar un poco porque tiene bast bastantes opciones por ejemplo, podemos ver los autores y las afiliaciones y podemos incluso eh, contactar con algunos autores enviando direct directamente desde aquí un email si nos fijamos aquí encontramos el, el, el libro o la fuente donde está incluido este, en este caso este protocolo tenemos el ASTRA el resumen, las palabras clave y ya pues aquí empezaría todo el texto del, del protocolo podemos descargarlo como libro en pdf o en epub aquí podemos ver cómo eh, podríamos eh, citar el protocolo y nos lo podemos exportar en distintos formatos a los gestores de referencia esto funciona bastante bien eh, lo podemos, por ejemplo, exportar a RIS Aquí tenemos el formato para el gestor de referencias en NO. Y aquí tendríamos el formato que ser, sería un punto bit para exportar a, a Mendeley. Aquí podemos ver que tenemos, eh, además, eh, algunas métricas, como por ejemplo citas, menciones, lectores, descargas. Y en esta parte de aquí tenemos el... Pues lo, las distintas partes fundamentales de un protocolo, eh, tenemos por ejemplo los materiales que se han utilizado, los métodos descritos. De el campo notas es muy interesante porque las notas eh, lo que incluyen son lo que se conoce como tips o recomendaciones ¿vale? para, que, bueno, pues para que el experimento eh, salga correcto. Y para finalizar, aquí tenemos eh, la información del copyright y información sobre el protocolo. Bueno, pues esto es todo y esto ha sido la información y el tutorial sobre eh, la base de datos Springer Protocols. Muchas gracias por vuestra atención.